No vi mucho alcohol, como me gusta a mí, no me fonte con esa gata que saca, da, ya le dije por ahí. Vamos todo ritmo con los pies Tenemos la data para una buena clandestina. Y No vi mucho alcohol, como me gusta a mí, no me fonte con esa gata que saca, da, ya le dije. <tose>